Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica Fonsalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia traumatológica y degenerativa. Hoy os vamos a hablar de una lesión muy frecuente y muy invalidante que la pueden sufrir tanto las personas jóvenes como las personas de edad avanzada. Esta enfermedad a la que nos referimos es la tendinitis del manguito de los rotadores. ¿Pero qué es el manguito de los rotadores? El manguito de los rotadores está compuesto de cuatro tendones que engloban lo que es la articulación del hombro. Los cuatro tendones van a nacer del lomo, plato o la escápula y se van a insertar en la cabeza humeral de nuestro hombro. Estos cuatro tendones que forman el manguito de los rotadores son el supraspinoso que se va a encargar de la separación del brazo y la rotación externa del mismo. Está también el infraspinoso que este músculo también es el encargado de la rotación externa del hombro. Por otro lado tenemos el subescapular que su función es realizar la rotación interna del lomo plato o la escápula y por último tenemos el redondo menor, que al igual que el supraespinoso y el infraespinoso se van a encargar de la rotación externa del hombro. Los cuatro tendones van a pasar antes de su inserción por dos estructuras óseas. Por arriba tendrán el acromion del omóplato o la escápula y por debajo tendrán la cabeza humeral, por lo que es una estructura que está muy comprimida entre dos superficies óseas. Como habéis podido apreciar, los cuatro tendones se encargan de separar el brazo de nuestro cuerpo y de rotarlos de manera externa e interna. Después de saber de qué está formado el manguito de los rotadores hay que saber qué es la tendinitis del manguito de los, de los rotadores. Por lo general una tendinitis es la inflamación de un tendón que en ocasiones lleva implícito una rotura parcial del mismo, por lo que la tendinitis del manguito de los rotadores es la inflamación o rotura parcial de uno o varios tendones del hombro. ¿Qué causas provocan sufrir la tendinitis del manguito de los rotadores? Pues bien, las causas pueden ser debido a tres causas. Primero, una causa aguda que es producida por una lesión aguda del manguito, es decir, puede ser debido a un traumatismo como por ejemplo un golpe sobre el hombro, o bien puede ser a consecuencia de un esfuerzo importante que ocasiona una tracción muy fuerte sobre el tendón, inflamándolo o bien rompiéndolo. Otra causa puede ser crónica. Este tipo de causas son producidas por las repetidas tendinitis del manguito de los rotadores que se pueden sufrir, llegando incluso a ocasionar una degeneración de los mismos produciendo fibrosis y calcificaciones. Y por último están las causas congénitas. En este caso, las tendinitis del manguito de los rotadores puede ser debido a una cápsula retráctil, es decir, la cápsula que engloba el hombro se retrae, es decir, se encoge y produce la elevación del húmero, comprimiendo los cuatro tendones sobre la cormen del homóplato o la escápula. Otra causa de las tendinitis congénitas puede ser debido a una calcificación o una formación ósea por debajo de la cromión. Esto puede provocar compresión y fricción sobre alguno de los tendones.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 ¿Qué síntomas produce la tendinitis? El síntoma más característico es el dolor, pero este dolor suele ser un dolor nocturno. Además, existe dolor a la separación y a la rotación externa e interna del hombro. Además, vamos a encontrar pérdida de la fuerza muscular. Y por último, vamos a encontrar chasquido a la hora de movilizar el hombro. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de la tendinitis? Cuando el paciente llega a nuestro centro, lo primero que le vamos a hacer es una exploración física para tener un juicio o un diagnóstico clínico. Este diagnóstico clínico se va a realizar de la siguiente manera. Le vamos a pedir al paciente que se siente. En la postura tiene que ser una postura totalmente recta y desde aquí le vamos a pedir que intente separar ligeramente el brazo del cuerpo. Una vez que está aquí le vamos a pedir que flexione el codo y además le vamos a pedir que haga rotación externa y rotación interna de su brazo. En ocasiones, debido al dolor, es necesario que le asistamos o que le ayudemos a realizar el movimiento. Si además de los síntomas descritos anteriormente tuviera dolor en la exploración, haríamos más pruebas para saber qué tendón o qué tendones del manguito tiene lesionados. Después de la exploración física, podríamos corroborar nuestro diagnóstico, derivándolo al traumatólogo para hacer una prueba diagnóstica como puede ser una ecografía o una resonancia magnética. ¿Qué tratamiento se puede realizar? Una vez que tenemos confirmado que el paciente tiene una tendinitis del manguito a los rotadores y qué tendón o qué tendones están afectados, es el momento de proponer un tratamiento marcándonos como objetivo una pronta recuperación del paciente. Al ser una inflamación o rotura parcial del ligamento, tiene, quiere decir que este tendón está sangrando, por lo que tendrá una herida. Esta herida tendrá que cerrar lo antes posible. Lo primero que tendrá que hacer el paciente es reposo relativo de su hombro, es decir, tendrá que intentar evitar el provocar la separación y las rotaciones excesivas del mismo es muy importante indicarle al paciente que debe evitar el dormir sobre el hombro afectado y boca arriba es decir es recomendable que el paciente duerma sobre el hombro que no tiene lesionado o sobre el hombro donde no tiene dolor Además podemos ayudar a esta pronta recuperación aplicándole primero unos ejercicios de Coman o ejercicios pendulares, son ejercicios que se van a realizar para mejorar el rango articular. Además podemos aplicar técnicas de electroterapia cuyo objetivo va a ser bajar la inflamación lo antes posible, aunque también nos puede ayudar la recomendación médica de algunos antiinflamatorios. Una vez que ya ha cedido el dolor fuerte o agudo, podremos realizar una terapia manual como pueden ser masajes, estiramientos y movilizaciones. Y por último, cuando el paciente ya esté totalmente recuperado, le enseñaremos unas de ejercicios que le ayudarán a recuperar la fuerza perdida en los músculos. Bueno espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Si os ha gustado no dejéis de suscribiros en el canal de Clínica Fuensalud. Si tienes alguna duda o comentario no dudes en escribir el apartado de comentarios de nuestro canal y recuerda que si te quieres enterar de esto y de muchas más cosas no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.